Siempre. Y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. ¿eh? Muy amable por venir por acá. No por nada. Filmamos un poquito. A filmar un poquito. Gracias.